¿En serio? ¿Sí? O sea, me vengo de muy lejos, me eh, duele una muela y. ¿Es la puta mierda del recibimiento que me dais? ¡No, no, no! No quiero compasión. ¡No! Entendiendo que esto no ha ocurrido, ¿de acuerdo? Así que cuando salga quiero que gritéis, pataleéis, como si acabáis de ver el pezón de Janet Jackson, ¿de acuerdo? O, o algo así. O algo así. Venga. ¡alo! ¡Oh! nada todavía, no me lo merezco, es verdad, pero es como un voto de confianza, luego si al final es una puta mierda, no aplaudís si se compensa, ¿me entiendes? Pero de entrada un aplauso así es muy gratificante para un artista, para un artista y para cualquiera, ¿eh? te lo digo, para cualquiera, cualquiera le motiva un aplauso, cualquiera, o sea, te lo digo ya, yo estoy aquí así de generoso, ¿quién quiere que le den un aplauso hoy así por la puta cara? Tú. Venga, salve, ven. salve, que vaya a venga, venga, venga. Mira, mira que, mira que, mira que muchacho. El futuro del videojuego. Sube por este caso, tranquilo. No hay nada, que todavía no sabemos nada. Ven aquí, colócate aquí para que todos te oigan. ¿Cómo te llamas? Adrián. Con la A mayúscula, ¿no? Ha sido Adrián, ¿se da cuenta, no? Lo ha dicho el tío. Adrián, ¿qué motivo crees tú que tienes para que te podamos dar un aplauso? ¿Has hecho algo interesante, algo bueno? ¿Lo tengo que preguntar a tu madre? Eh. Buenas notas. Buenas notas, que chivas, mamá. Buenas notas, acabo de dar notas. Muy buenas. ¿Sí? Tienes cara, sí, tienes cara. No has dejado la gafa? venga. Escucha, Adrián, te vas a poner ahí debajo y yo te voy a presentar como es debido para que te den ese aplauso que te mereces. Fíjese, señoras y señores, tenemos hoy aquí con nosotros, una persona extraordinaria. Pues... Eh, Prácticamente no ha hecho mucho todavía en su vida, pero de repente se levantó hace unos días y descubrió que habría aprobado todo. Sí, señoras y señores, él es... ¡Adrián! solo una yo gasto, ¿eh? Bueno, ¿ves? Ya o sea, mira. Uh, muy buenas noches, dice aquí. Bienvenidos a esta entrega de premios de la Feria Internacional del Videojuego y el Ocio Interactivo, Los ¿eh? que asistieron a la gala del año pasado, ya sé es lo que estarán pensando, ¿no? El año pasado lo presentó Corbacho, ¿no? Y ahora estoy yo aquí, que soy menos famoso y está la cosa, ¿no? decayendo, ¿no? No, no penséis eso, no penséis eso, no es para tanto. Fijaos él presentó los Goya, eh, y ahora está sí tus equipares, ¿sabes? Yo, yo presenté los qué y ahora estoy aquí presentando esta gana. A lo mejor lo que está en decadencia es mi carrera, pero bueno, es eso sí. Fíjate, los Goya, he hablado de los Goya. Cuando se anuncian los Goya... Esta gente le pone mucho énfasis a esto. Toda la industria del cine español empieza una encarnizada batalla de influencias y contactos para conseguir entradas, tráfico de amigos, favores, tocamientos y demás actividades vergonzosas que no vienen al caso numeral. Es verdad. Es verdad, esto lo, lo añado yo, porque yo soy académico y para conseguir una entrada para los Goya, o sea, tienes que luchar, ¿eh? O sea, que yo, las llamadas que he tenido que hacer, porque hay que hacer muchas llamadas, no sé por qué llaman mucho hasta que un día te dan una entrada o toca. El primer año me tiré llamando como al menos pues, dos semanas, todos los días, siete veces. Y llegué con mi entrada, que ver, me parece que había conseguido el guiar, fíjate lo que te digo. Llegué a la puerta y la puerta que me encontré, halló una de local con su entrada. También, seguramente, lo consiguió haciendo de eh... No ha sido nada, En cambio, en toda esta industria de videojuegos no hace falta tanta conspiración. Principalmente porque toda la industria cabe en esta sala. Incluso sobra sitio. para algunas madres que podían haber venido con el cine es una de esas profesiones creativas que pierden su dignidad por las desmedidas actividades festivos sexuales de sus miembros y miembras adornando las portadas de las revistas del cotilleo en verano sin embargo en la industria del videojuego <tose> No sex, no news, amigos, ¿eh? <risa> Pero miradlo por el lado bueno. Nadie folla, pero nadie te jode, ¿eh? <risa> este aquí, este <risa> bueno, volviendo a lo que importa. Me hace muchísima ilusión presentar esta cara. Desde el jovencito soy muy aficionado a los videojuegos. Recuerdo que me tiraba horas y horas y horas jugando. Siempre, todos los viernes, después de la porno, caía una... partidita, ¿eh? Ponía todo pringando de chetos. Cuando digo todo quiero decir me gusta especialmente que haya venido los creativos. ¿eh? Aquí hay un, un, un... matías, ¿eh? Son creativos o creadores. Porque me han reñido antes. ¿Está mal de decir creativos? Creativos son como detectives, ¿no? Creadores como más guay. No sé, ya me añadí eh, luego, eh. Esa gente, los creativos, gente que se inventa cosas como, como, como Sonic, ¿no? Un puerco espin azul que corre mucho, ¿eh? No sé, está guapo, ¿no? Que te paguen por hacer esas cosas, ¿no? Quiero decirte que yo también he visto un mogollón de animales de colores volando y me costaban dinero. Sí. El tema de los videojuegos, ¿eh? Y al mismo tiempo me da miedo, ¿eh? Creo que son tíos que con un teclado podrían destruir al mundo. Lo mismo que pensé la primera vez que a Nacho K. Los noventa. aquella época, tan fascinante, con esos juegos, con sus carátulas tan sugerentes, ¿no? Llenas de naves maravillosas, de colorines, ¿no? Luego entrabas, cargabas el juego después de media hora y unos ruidos indescifrables y tenías que salvar el mundo en un triángulo. ¿No? Era mucho más divertido mirar el teletexto. ¿no? Ahora los gráficos son mucho mejores que la realidad. El Messi del FIFA 12 se parece mucho más a Messi que el Messi real. Y cuando... No, es más guapo, ¿no? Y cuando a un futbolista lo llaman futbolista de videojuegos es que hace videquería. ¿no? Si hace 20 años te llamaban futbolista de videojuegos es que te movías un poco así. Como Julio Salinas, ¿no? A mí el que me flipaba siempre era el, el, el tío este con bigote que se creía que tenía que salvar al mundo. No, a no. no eh, Super Mario. Me eh, encanta, eh, ¿no? Es eh, eh, un videojuego que me, que me gusta porque tiene un final feliz. Acaba casado con una princesa. ¿eh? Qué guay. Un fontanero con una princesa. Si eso ocurriera en la vida real, a Peña Fiel estallaría la cabeza. <risa> Bienvenidos a esta gala. Y antes de dar paso a los primeros premios de la noche, hay alguien muy importante y respetado que os quiere saludar y decir unas palabras. Muy importante y respetado. Esto que mal, si es el ministro. <risa> Quiero, como ministro de Educación, Cultura y Deporte de España, darles la bienvenida a esta gala, a la quinta edición ya de la gala de los premios de Game Lab, la industria, los premios de la industria del videojuego. Unos premios que otorgan, como saben ustedes, los profesionales de la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas. Esta es una gala en la que se dan cita creadores y profesionales, empresarios de un sector que es un sector no ya de futuro, sino un sector además con futuro. Un sector que se está convirtiendo en una industria líder dentro de las industrias culturales y creativas en las que nuestro país, España, tiene una posición de privilegio. Más de 200 empresas españolas se desarrollan en este campo, en las distintas facetas de este campo, creando videojuegos de primer nivel, de nivel muy avanzado para todas las plataformas y consiguiendo unos resultados excelentes. Resultados excelentes que no solo aplican a la creación de videojuegos, sino a la cantidad de industrias auxiliares que en torno a él existen. Esto es el mensaje fundamental que, como Ministro de Cultura, me gustaría dar pero también como Ministro de Educación quiero destacar las enormes posibilidades que este sector tiene en el campo de la educación de nuestros jóvenes. En un momento económico como el que estamos viviendo, encontrar un nicho de futuro, un nicho de empleo como el que la industria del videojuego supone es algo que tiene la mayor importancia y además quiero hacer alguna referencia a la contribución del videojuego como industria cultural y creativa algunos aspectos que mejoran la vida en la sociedad. La capacidad de mantener un diálogo en valores, la capacidad de mantener un diálogo entre las generaciones, el estímulo que el desarrollo de esta industria supone a la investigación. Todo ello configura una situación en la que estos premios que reconocen el éxito en la industria del videojuego, estos premios del Game Lab son algo que desde la perspectiva, la doble perspectiva del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura nos estimulan y nos animan también a pedidos a todos los responsables de esta industria que sigáis trabajando y que sigáis contribuyendo a su éxito. Hoy honramos eh, aquí a dos grandes figuras del videojuego. Honramos a Hironobu Sakaguchi, el padre de Final Fantasy, y también a Katsunori Yamauchi, creador de la saga Gran Turismo. Es la hora del videojuego, es la hora de la creación que vosotros impulsáis, seguir creando, seguir soñando, seguir contribuyendo al desarrollo de esta industria. Buena gala, disfrutadla todos y sigamos trabajando juntos. le um, ha fallado el estéreo Se ha perdido lo mejor que ha dicho budítmica al principio, ¿eh? pero eso lo digo yo. Um, bueno, vamos a dar paso después de... Bueno, aquí, antes de dar paso... Ah, no, el no. ah, después del saludo de las autoridades. Eso me llama la atención porque solo había uno. Pero las autoridades, ¿verdad? Como es tres veces ministro... ¿no? Es las autoridades, no pues son tres en uno. ¿eh? Como, como la, la, la, la duquesa de Alba, tres veces grande de España, ¿no? Eh, pues, después de saludos de las autoridades, vamos a dar los primeros premios de la noche. Para entregar el premio de Mejor Tecnología, recibamos con un fuerte aplauso a Francisco Monteverde, CEO de COVIS Software. Gracias por recibirnos esta noche y nombro a los nominados en la categoría de Mejor Tecnología y el premio de Game de la Mejor Tecnología del año 2012. Es para ¿Sí? reality Torrente Online 2, The Virtual Stories. My Coach Football, The Digital Legends. Fighters de Novarama. Daniel Sánchez Crespo, director general de Aguarama. Daniel. Bueno, ante todo, dar las gracias a los académicos que nos han reconocido una vez más con este... Desde luego, no merecido por mí, pero merecido por el equipo de Tecnología Anograma, representado aquí por Ramón, Alex, Juan y ocho más cabezas pensantes que se esfuerzan cada día por llevarle lo más bonito del mundo, que es la sonrisa de cada niño. Gracias. Mejor sonido. Y para entregarlo, ¿quién mejor que Tiago Cremasco, Coordinador General de Innovación, Convergencia y Plataformas Audiovisuales de la Secretaría de Audiovisual del Ministerio de Cultura de Brasil, <risa> Bueno, muy grande mi, mi título, ¿no? Muy, muy, muy importante, muy grande Uh, um, bueno, uh, mirar el sonido, muy bueno, uh, <risa> bueno, vamos a ver los indicados, ¿sí? Mejor sonido, Freak Wars, Provencia Online de Virtual tennis. Las Aventuras de Tintín, de Ubisoft Barcelona. <totipos> New York Times, de Péndulo Studios. <totipos> <totipos> <totipos> Super Magical, de Super Mer Tim, publicado por Gala Consejo que lo descargáis y lo probéis. Bueno, muchas gracias a todos. Muy bien. Tiago Cremasco coordinador general de innovación convergente y de la de la Secretaría de de la Cuando de preguntan de qué de el ministerio. Bueno, seguimos. Estamos la la ¿no? Estamos la 8, <risa> mm, vamos a dar el premio a la mejor música original y para entregarlo pido que suba al escenario Óscar Araujo, compositor y vocal de música y sonido de la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas. original, New York Crimes, de Pendulo Studios, publicado por FFM, Pushcast, de RLS Games, e Ivanovich Games, publicado por RLS Games. The Mystery Team, cazadores de pistas, de Tonica Games, publicado por Sony Computer Entertainment España. Jack Zero, Entertainment. Para mejor música original es para New York Cries. Me estás haciendo quedar fatal delante de un montón de gente a la que no vea la cara. Me estás haciendo quedar fatal delante de un montón de gente. Bien, a Juan me quiere agradecer este premio a su mujer Laura, a su hijo Pablo y a su gran equipo de compañeros en Estudios, a los académicos y a Sí, ah, ah. es un instrumento que le gusta. Mm -hmm. Es un instrumento que le gusta. En <risa> fin, sí, ah, muchísimas gracias a todos los académicos de parte de Juan Miguel Martín Muñoz, compositor de la música de Millón de Gracias. No, no, no. es Enorme. ¿eh? Muy merecido, muy merecido, muy merecido, muy merecido. Oscar casino sin el teléfono. Ay, te bien, pero. Amigos, quiero tocaros una pieza. No os asustéis, ¿eh? cuando, cuando un músico dice que va a tocar una pieza, es que va a tocar una canción. Que no que va a salir a la calle y te va a mirar ciguañada del coche y no tiene. Es, una, una, es un clásico, te ha tocado una pieza. Vamos a hacer un concurso. Esta es la música de un videojuego que nos ha marcado a todos. A ver, el primero que, que lo divide y que levante la mano. sí. Venga, vamos a intentar. A ver. <risa> <risa> ¡No! No, pero... Mira, te jato, el mundo hoy fue La hoy ¡Gracias es la vida. ¡Gracias Tetris vaya enganche, que era Tetri. Yo me acuerdo de acostarme, cerrar los ojos y ver fichas cayendo. ¿Era yo lo único? No, no. Estaba hecho para eso, ¿no? Para mí no pudiéramos hacer otra cosa. Estaban aquí los creadores, los creativos, ¿no? Tú ves a alguien colocar ocho maletas, una bici, una jaula de un canario en un coche y sabes tú si has jugado mucho al Tetri o no. Qué ¿No? cómoda. El Tetri es un juego sencillo. Consiste en colocar hileras e hileras de ladrillo sin parar. Eso casó muy bien con el carácter español, que nos gusta mucho colocar ladrillos. De hecho, yo creo que la crisis del ladrillo empezó con el tenis. Y ahora muy aficionado a este juego. Y quiero dedicar esta canción a toda la gente que se ha enganchado a un videojuego alguna vez en su vida. Va una N al revés. Y después una tenis, ¿dónde está el palito? Tres filas por terminar. Estos putos ladrillos me tienen frito. Yo voy en mi nave espacial en la guerra final contra el marcianito. Una hostia brutal me he pegado con un pedazo meteorito. Lo bueno de los videojuegos es que han enseñado a generaciones de jóvenes a manejar las dos manos. Antes solo usaba una. Gracias a somos más ambidiestros. Por ejemplo, podemos tocar el piano con una mano y hacer otra cosa con la otra. Y no me refiero a comer chitos. <risa> esta canción para llevarnos también a casa muy fácil es como morillo de españa tiene la misma letra mira es así lo lo Asesin, GTA, Mario Karts, Agrippets, Dara Croft y listo. Con Kington, Walking las burbujas otra vez me han formado el Cristo. El teclado va a esta no me voy a librar ni con Ángel Cristo. El teclado va a esta no me voy a librar ni con Ángel Cristo. El teclado va a esta no me voy a librar ni con Ángel Cristo. Animados, vamos a dar el premio a la mejor animación. De manera bien, ¿eh? Impresionante. Este nivel. Con todos ustedes, para entregarlo, José Ángel Palacio, manager de canal de media y entretenimiento de Autodesk. Buenas noches a todos. Otro año más aquí, ya es el quinto, y bueno, pues los nominados en la categoría de nuestra animación... ...son Mejor animación. Las aventuras de Tintín de Ubisoft Barcelona. My Coach Football, The Digital Legends, publicado por New York Crimes The Pendulum Studios, publicado por FXC. Tenemos que seguir con nuestra labor, que sea el peligro. Yo haré todo lo que pueda. Ocoyo Racing. Desarrollado y publicado por fin. Bueno, y el premio que irá para la mejor animación de 2012 es para... Las aventuras de Tintín. Eh, a pesar de... Alex. <risa> sí, sí, te has metido con mi hijo, así que... Así que se lo, evidentemente se lo dedico a todo el equipo y también a mis hijos. <risa> Y nada, solo decir que ha sido un gustazo trabajar en este proyecto en Tintín, eh, que ha permitido que nuestros animadores eh, expresen todo su talento. Es un juego que a mes a mes es el primer job en catalán, eh, per consola, y eso también es un motivo de, de orgullo. Y nada más. Eh, aquí tengo a Javier Capel, el productor. Y creo que quiere decir unas palabras, y aquí tengo también a nuestros animadores y dejo a Javier que los presente. Gracias. Yo quería agradecer a todo el equipo el esfuerzo de estar en esta próxima ciudad y la ello. Muchas gracias. Um, yo que hablo por nuestro equipo de animación, Alex, ¿sí? y Raúl que fue un, un placer y un honor poder animar personajes como el Tintín y el Capitán Haddock. Milú y los demás. Y muchas gracias al equipo. Entra un trabajo. Artística. Recibamos con un fuerte aplauso a José Garasino, director general de la Academia de Fidesz. Hola, buenas noches. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Está bien. Así que las entradas de los huella, ¿no? ¿Eh? Las entradas de los Boya. Es difícil. Sí. Y bajas el partido ¿no? Lo creo. Sí. Los nominados en la categoría Mejor Dirección Artística son... Mejor Dirección Artística. Adventure Park de Piro Studios, publicado por IZ. Your Crimes de Péndulo studios, publicado por el Interamericanos. Super del de Super Mega Team, publicado por Gala Pocket. Jack Zero de Crocodile Entertainment. Y el premio a la mejor dirección artística del año 2012 es para New York Crimes. Este es un premio ha dedicado para Chivo Ferrer y todo el equipo de Pendle Studios y para todos los que quieren, tanto como nosotros, la aventura de gráfica. vuestros breves eh, agradecimientos. Ahí sí que te tendrían que aprender en, en los Goya con todos mis respetos. ¿Eh? Con todos, con todos. Los Goya es ese evento que yo leo en la tele a partir de ahora. Que, que, que conste que esto es un guión que a mí me escriben, ¿eh? Que yo... Eh, mira, no son gente de aquí de Barcelona, gente de aquí que escriben esas cosas. Yo no yo no tengo más que leerlo, ¿qué hago? ¿Eh? ¿Eh? Yo pensé que venía un evento así de tira y me estoy hundiendo la carrera. <risa> Madre mía. Bueno, aquí tenemos aquí. Ay, Dios mío. Estoy muy nervioso. Es el turno de la nueva jornada de creadores. Es el turno del premio al mejor proyecto universitario, ideado por estudiantes de diferentes universidades españolas. Y para entregarlo, un fuerte aplauso para Joe Robbins y Russ Morris, también Evangelist de Unity Technologies. <risa> This is the award where the woman who does the translation gets a little break for a couple of minutes, so I think she's she's going to the bar. So, yeah. so can you can relax now. So anyone who is listening in English, yeah, take a break. <laughs> <laughs> um, so yeah, we're doing the nominations for the best university project, um, and the nominations are. <laughs> Mi mejor proyecto universitario. Forgotten Kodama, the Seed of Life. Star Wars, the SW Team, UPC School of Professional and Executive Development. Dot Heartbeats, de Sebastián Treyes, Universidad Complutense de Madrid. Galahad's Memories, de Galahad Team, Universidad Complutense de Madrid. Bueno, no, no sabéis lo que se siente estando aquí arriba cuando hace únicamente un año estábamos en el, entre el público con un juego a medio acabar y mucho trabajo por delante. Bueno, en primer lugar, querríamos agradecer el premio, por supuesto, a todos los miembros de la Academia que votaron por nuestro proyecto, muchas gracias. En segundo lugar, a todo el personal del Profesorado de Máster en Creación de Videojuegos de la Comunicación Muchísimas gracias, sin vosotros este juego no sería igual. Y por supuesto también a todas nuestras respectivas familias, y amigos y parejas que sufrieron mucho todo este desarrollo y que yo creo que sin los cuales no, no hubiésemos podido sobrevivir a la locura que fue. Pero bueno, muchas gracias a todos y bueno, parece que no habrá manera de que, de que Jaén que olvide a esta Kodama ¿no? al fin y al cabo. Así que muchas, muchas gracias a todos. Los creadores del mañana, sí señor. ¿Eh? No te pinta de los frikis clásicos, ¿no? ¿No es la generación, ¿verdad? Soy más de físico-química. Me encanta, me encanta. Me encanta. Enhorabuena. Así. Vamos a por el premio a mejor producción novel y quién mejor para entregarlo. A mí no se me puede ocurrir nadie mejor para entregarlo que Antonio Fernández, secretario general de B.E.V. Muchas gracias a la Academia por invitarme a entregar el premio a la mejor producción Nobel. Mejor producción novel. Cheese Please, The New is SL, publicado por Game, <tose> Game, Game, Game. Game. Oh, Quinito Ninja, de Delirium Studios, publicado por Yubi Games. An Epic, de Francisco Tellez de Meneses. Zack Zero, de Crocodile Entertainment. Por producción novel es para Bueno, pues eh, muchas gracias por este premio, a la Academia, a todos los que habéis votado. Es, eh, hace poco me preguntaban si después de tantos años veíamos normal estar nominados eh, como producción Nobel, y yo dije que sí, que realmente era nuestro primer juego 3D, porque yo había hecho mucho PCP, y mi primer juego anterior, juego anterior que había hecho era en el 87, bueno, con lo cual este era mi primer juego para cruzar, el primer juego 3D, y hemos aprendido un montón de cosas sobre todo después de terminarlo, como le pasa a todos los nobles. Así que creo que estamos bien terminamos. Eh, muchas gracias a todos. Y ahora es para mí un honor... Eh, pues una de Dar paso al director de Game Lab y presidente de la Academia de las Sales y Ciencias Interactivas, el señor que maneja el contango. Hace años, en Estados Unidos, decían que su presidente era un halcón. En España hemos un tenido uno que llamaban Bambi. Y a este, fíjense, que de va a estar todo. Es un lobo, porque se llama Iván Lobo. Bueno, buenas, buenas noches a todos. Eh, muchas gracias por, por venir, muchas gracias por participar. En Game Lab, en estos premios, no me quiero enrollar mucho porque ya veis que son cada vez, cada año más premios, más premios y, y los protagonistas en realidad sois vosotros todos los que estáis aquí, los, los finalistas y, y los premiados, los profesionales en general que componéis la, la academia y simplemente pues agradeceros la presencia, deseados eh, lo mejor eh, en vuestros respectivos negocios. Eh, lo que más me alegra es ver que cada año no solo eh, seguimos las mismas personas que empezamos hace ocho años a encontrarnos en Lab, sino que cada vez hay más y que cada vez hay más, en, más empresas, y más participantes internacionales, más eh, eh, bueno gente que sabe que la producción española es una de las producciones de más calidad eh, que hay ahora mismo en Europa y, y que sigamos muchos años más viendo, viendo esta progresión. Enhorabuena a todos, de verdad. Gracias. Queda un poco pillada. ¿Me das cuenta que esta canción? ¿Está copiada? Puedes no? chuparla, yo soy. No es la canté con la propia para cantar en Barcelona, pero. Es lo que me estoy hundiendo. a que se te peguen las canciones, ¿no? O sea, ¿no ha pasado nunca eso? Que ibas por la calle, a la plaza, cualquier sitio, alguien pasó por tu lado, silbando, tarareando, canturreando una melodía y es de esa melodía incrustada en el cerebro para el resto del día, no pudiste dejar de repetirla durante todo el día. Agobia, ¿no? Agobia porque además se te queda pegado Mozart, Beethoven, ¿no? En las canciones más puercas del mercado. Y tú te das cuenta cuando ya lleva tres horas cantándola Y te paras y dices, tú, pero canción, ¿quién me la ha pegado a mí, coño? ¿Cuánto tiempo llevo cantándola? ¿Quién me habrá podido oír? Yo tengo una teoría con respecto a eso, y es que si una melodía, sea de la forma que sea, pasa cerca tuya, la oyes, la reconoces, queda inconclusa y desaparece, vuestra mente continuará cantándola, independientemente del resto del cuerpo o del resto de la mente. Vuestra mente continuará cantando esa melodía y no habrá nada que podáis hacer por evitarlo. Y hoy, aquí, lo vamos a comprobar. Os invito a que hagan un experimento conmigo, un experimento alucinante que, si siguen al pie de letra mis instrucciones, verán al finalizar el mismo que no solo puede ser maravilloso, sino además un cuasi orgiástico. Ah, ah, ah, ah. Bueno, um, para este experimento vamos a dividirlo en tres partes fundamentales y comenzaremos, ¿por qué no?, por la primera. En esta primera parte del experimento, yo voy a cantar el principio de una canción súper conocida por todos. En un momento determinado, me callaré y a ver quién tiene cojones de no continuar esa canción con la mente. Vuestra colaboración aquí es bien sencilla. Únicamente les pido que cuando yo esté cantando estén en silencio escuchando. Y cuando yo deje de cantar, permanezcan igual. En silencio, concentrados, intentando no continuar la canción que yo empecé. ¿Eh? No es difícil, ¿no? Por favor, no me hagan entrar. esto no es ningún concurso, ¿eh? No me queda nadie, me cante por aquí ni mal. Intento. ¿De acuerdo? Vamos allá. Para esta primera parte del experimento vamos a recurrir a un clásico popular infantil de toda la vida. El patio de mi casa es particular. cuando llueve se moja como los demás. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Que llevaste la mano, que no haya cantado mentalmente, agáchate y vuelve a agachar. Es imposible, amigo, aunque sea talareado. ¿eh? Uno puede aguantar sin no cantarlo, pero nuestra mente no. No se no, no puede, ya no puede con esto aquí dentro, no se puede. Es algo tan imposible como esto. ¿Quién sería capaz de resistirse a no continuar algo como... Si es imposible, amigos. ¿Se da cuenta? Hay que terminarlo como sea, con un, con un delito disimulado, con el ojo mismo, con un páncreas de igual. ¿Eh? Esto consistía en la primera parte. Llegué a este punto y dije yo, qué interesante. ¿Se podrá seguir investigando? Se puede. Y es lo que vamos a hacer en esta segunda parte. Porque ahora ya no vamos a luchar contra nuestra mente. Ya han visto que es imposible. Así que voy a pedir que hagan justamente lo contrario. Quiero que canten todos juntos con su mente. Me gustaría conseguir aquí esta noche un gigantesco y maravilloso coro mental. Para ello, yo voy a cantar el principio de otra canción súper conocida por todos. En un momento determinado me callaré y todos la continuaréis cantando en silencio con la mente. Verán qué flipada tan gorda. Y aquí traductor simultáneo, ¿no? mí que estar ¿De acuerdo? Vamos allá. Para esta segunda parte del experimento ¿eh? vamos a homenajear al genio más grande de todos. Mozart. Tin, ton, tin, tan, tin, ton, tin, ton, tin. Tin, ton, tin, tan, tin, ton, tin, ton, tin. Para colgar llaves, para colgar llaves, te lo digo. Qué maravilla, ¿no? Eh, esto está guapo, ¿no? A esto le podríamos llamar el karaoke mental. ¿Os imagináis un concurso de karaoke mental? ¿Quién sería el juez? Anthony Blake. Llega hasta el este punto puede decir hay que ver las tonterías que te gustan a ti como tontería? ¿Es que pensáis que esto que acabamos de hacer es una tontería? que solamente me parece una tontería, me parece algo maravilloso, porque para mí lo que esto significa es que durante estos segundos de silencio que ha habido aquí, todas vuestras mentes, todas estas mentes que hay hoy aquí, estas 500 mentes o menos que hay hoy aquí, estaban conectadas en una misma cosa, todas vuestras mentes conectadas cantando lo mismo, ¿no os parece maravilloso? Bueno, todas, no sé, porque he dicho Mozart y he visto alguna cara como de... Poder decir, ¿Esto se puede demostrar? Se puede. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Porque en esta tercera y última parte del experimento, el fin del mismo, vamos a cantar todos juntos con la mente y no conformes con ello vamos a comprobar y demostrar que hemos cantado todos juntos con la mente. Para ello yo voy a cantar el principio de otra canción súper conocida por todos. En un momento determinado me callaré. Y todos continuarán cantando esa canción en silencio con la mente. Y en un momento determinado, algo más tarde, haré este claro gesto. Y cuando haga este claro gesto, todos gritaréis a viva voz la parte de la canción que crean que va en ese momento. ¿Cómo va a quedar? ¿Eh? ¿No? ¿Pensarán que es muy difícil e imposible? Error. Si seguís a primera letra mis instrucciones veréis cómo puede resultar algo maravilloso, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí, por favor, que nadie me atrás, ¿vale? Que esto ya del tirón, ¿vale? Vamos a hacerlo, mira. Eh, aquí no puede pasar, no, no puede haber fallos, puede pasar dos cosas. La primera, a, ah, que cuando llega este claro gesto, todo el mundo se queda callado, no se escucha una mierda, esto es un fracaso, pero para eso lo estamos haciendo. Pero es que podría pasar, b, perdón, <risa> <risa> que cuando llega este claro gesto, todo el mundo grite, y digo, grite, exactamente la misma parte de la canción. Entonces ya... Nos hacemos las de aquí. Bien, veo que sirve como incentivo, ¿de acuerdo? Cada uno se me como quiere. Y vas aquí, ¿eh? Tengo unos chetos por ahí arriba, mismo. Lo ¿vale? saco. Eh, venga, vamos allá. Para esta tercera y última parte del experimento voy a marcar un poco el tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos los pesaditos, toda la familia... Y los eh, vamos allá. Uh, venga, ponte bien, ponte bien, ponte, ponte. Esto, esto no lo vas a ver en mucho tiempo. <risa> <risa> Everybody Ready? ¿Todo el mundo <risa> Hola, don Pepito. Hola, don José. Adiós, don José. ha habido un poco de cagarindriqui, ¿eh? ¿No? Ha habido un poco de... ¡Oh, ¡Dios, don José! ¡Oye, mira! <risa> bueno, mira, yo voy a decir una cosa solamente. Le había hecho muy bien este juego, que haya inventado yo, se lo regalo a todos para que lo utilicéis en botellonas, comuniones, reuniones de amigos sin problema, ¿de acuerdo? Con esta canción o con cualquier otra. Verán qué rato tan divertidos pasan. Si, si quieren, se lo regalo también para que lo utilicen como putada, ¿eh? Aquí, vosotros que trabajáis mucho en grupo, esto es magnífico. Alguien que os está jodiendo, aquí tenéis... Um, ¿Cómo utilizarlo? Por ejemplo, mira, vais en el autobús y vais sentado al lado de una persona que os cae mal. ¿No le conocéis? Pero os cae mal. ¿Por qué? Porque tiene digo, digo... ¿Vale? Pues una vez elegida la víctima, elegís la canción más redundante que os sepáis en ese momento. Vuestro momento llegará que me llegue vuestra parada. Él se quedará sentado. Vosotros haréis al de salir. Pero justo en la puerta de ahí me llevo el ¡Volaría, volaría! La primera reacción del individuo puede ser... primer premio especial de la noche a una leyenda viva del mundo de los videojuegos. Y para entregarlo, ¿quién mejor que Carla Santamaría, director de Ficom? Buenas noches, buenas noches, Es un honor como director de g como director del Salón Internacional del Comic de Barcelona y también como director de Salón del Manga, estar esta noche aquí con vosotros porque con Gay Lab hemos iniciado el principio de una larga amistad porque hay muchas coincidencias, más lo que nos une que lo que nos separa. Tenemos el dibujo como base de conceptual creativo. También tenemos todo el lenguaje secuencial que también nos une al cómic y al videojuego. Y por eso para nosotros esta noche estar aquí, gracias a Iván, gracias a Gonzalo, con los cuales estamos trabajando desde hace ya unos meses. El premio Leyenda se lo vamos a dar al señor Hineburu Sakaguchi, que... Nombrar Final Fantasy es nombrar no un referente del mundo del videojuego, es nombrar el referente de la cultura popular. Porque en este, en este videojuego, que también ha sido llamado cine, tenemos cultura, tenemos creación, tenemos industria, unida por el talento único de Sakaguchi. Sakaguchi es uno de aquellos creadores que ha sido capaz de reinventarse, que ha sido capaz de revolucionar el mundo del videojuego, y por eso, Gay Lab le da el premio de leyenda al señor sakaguchi san a quien pedimos por favor que suba al escenario. Thank you. Uh, <laughs> no sabía que era, era una fiesta tan divertida. Entonces. He hecho un discurso un poco serio, ¿no? Y, lo he, y además lo he hecho en, en inglés, o sea que lo, lo voy a leer. Bueno, lo voy a uh, que, que sea un muy corto. Uh, thank you very much uh, to, invite to the Game Lab this year. I'm very honored to receive, yeah, this uh, Muchas gracias por la invitación a Game Lab. Uh, para mí es un honor recibir uh, este premio y estoy, estoy muy orgulloso de estar aquí. Uh, uh, 30 años ago, I Apple II y los video games. On it. Uh, since then, uh, I've been creating video games. Uh, all, all these years, I have been amazed by the extent, uh, existence of digital technology y programar. Y ahora me he vuelto a excitarme a Nix y Ahora que he hecho, uh, han sido 30 años que me he dedicado a este sector y eh, estoy más que eh, feliz. Eh, más o menos cuando tenía 20 años uh, uh, me encontré con Apple II y sus videojuegos. Uh, y encontré la tecnología digital y los programas. Y eh, cuando oh, supe que podía controlar uh, este sector, uh, estuve muy contento. Esta um, uh, excitement es la misma, 30 años. Por ejemplo, las únicas cosas que han cambiado son mi cabello. mi Ya después de 30 años sigo siendo lo mismo, pero la única cosa que ha cambiado es la cantidad de Canas y la barriga ¿no? I have also encountered uh, the revolution, revolution technology. One was uh, 3D CZ, uh, which adapted for Final Fantasy 7. And another is uh, Internet, which has greatly expanded. Uh, looking back, I see how struggled uh, daily to incorporate these innovative changes into my games. A uh, lot of this professional Ah, también me he, me he encontrado con, con avances tecnológicos ¿no? o como podría ser uh, efectos especiales de 3D eh, que es aplicado a Final Fantasy eh, número 7 o, o también la evolución de Internet. Uh, ahora que os recuerdo oh, pues, uh, con el equipo que trabajamos juntos uh, uh, eh, hemos participado día a día esforzando para integrar Newest, uh, technologies. <laughs> um, it was necessary to collaborate with many specialists uh, of these respective fields. Those who joined the game project with me uh, became my very good friends. Uh, we still have a uh, very heated discussion uh, of a barbecue dinner in Honolulu, yeah ya, yeah, about games. Eh, para realizar que, bueno, para que sea esto que sea posible, eh, es necesario que participen expertos de cada, cada, cada sec sección o de 3D o de cada tecnología. ¿no? Y entonces estas personas se han convertido en unos amigos uh, muy muy íntimos y eh, también pues uh, continúo manteniendo la amistad con ellos eh, y tenemos grandes discusiones cuando hacemos barbacoas en Honolulu. ¿Só todo una <risa> parte que se ¿No? ¿Só todo lo harán que va a partir Bueno, es un poco largo, pero <risa> me voy a acabar ya, <risa> ya. <risa> okay. uh, I learned a lot from creating video games, such as uh, enjoy uh, enjoyment and difficulties of Entertaining people, uh, cooperating with staff, and having time to trust and take step in them, bear on and endure. Uh, videojuego me ha enseñado muchas cosas. Uh, una de las cosas es uh, cómo hacer que la, las personas, la gente, eh, pueda divertirse, eh, o, o, o la dificultad para que las personas puedan disfrutar de, de, de videojuego. O la, el hecho de compartir con los amigos, uh, con los colegas, la confianza y, eh, sobre todo, paciencia para obtener éxito. Uh, there are always walls we encounter on the way, uh, but there is always a way to go past the wall. Uh, it is very important not to give up. Uh, even now, I recognize these things while I work on projects, and it is very meaningful and preferir time to be eh, todas las cosas ah, siempre se, se encuentran con una pared con un obstáculo y lo que eh, siempre hay alguna manera de, de, de saltar o, o de eh, sobrepasar ¿no? eh, este obstáculo ah, la importancia de, de no rendir ah, sobre adversidades y hoy en día también cuando oh, estoy haciendo proyectos nuevos Uh, también uh, lo tengo en cuenta uh, todos uh, estos uh, conceptos. Uh, last but not least, I'd like to say uh, it's been a great pleasure to have uh, been able to create games for the last 30 years. I'm thankful for having the chance to work with wonderful uh, staff and um, meeting uh, lifelong friends and fans. They meet uh, many fans. Uh, hungry, I humbly accept this a lot as a moment of my gaming uh, um, career. Yeah, thank you very much. <laughs> <laughs> <laughs> I'm <sighs> very y también estoy muy agradecido uh, para poderme encontrar uh, con, con los fans de, de los videojuegos y, y profesionales de distintos uh, sectores. ¿no? Y este premio pues me gustaría dedicarles a ellos. Muchas gracias.